Y bueno, ahora los voy a llevar a mi casa, justo al lado de este restaurante es donde vivo. Esta soy yo, Anita, 21 años. Viví un año en Madrid luego de salir de Cuba, pero ahora vivo en Canarias. Y hoy salí desde bien temprano emocionada de mi casa porque cada día más canarias uh, ya tengo carne La acabo de recoger ahí atrás en la estación de San Telmo. Que yo estaba loca por irme para puerto rico ahora vamos para allá a ver cómo yo ando con todo pero estaba esperando a tener mi carnet o sea ya soy imparable en la isla próximamente a tener coche pero por ahora con este carnet imparables poco se habla de lo bien que quede en mi foto o qué? mira esto mami mira esto el carné de transporte de Canarias es un bono que además de permitirte identificarte, te sirve para viajar por toda la isla pagando un saldo mensual que reduce muchísimo el coste de los viajes si pagaras cada uno de los viajes que vas a hacer. Para las personas que como yo no tengan coche ni licencia, lo más recomendable es sacarse un carné. Se hace online y si les interesa les dejo el link en la descripción. Así que yo estaba muy emocionada por hacerme este carné ya me lo concedieron y nos vamos para puerto rico o para venecia yo sé que tú te estarás preguntando anita ¿cómo que venecia o puerto rico te vas para venecia o te vas para puerto rico bueno me voy a una ciudad donde se mezclan perfectamente parte de la esencia de esos dos lugares primero que todo este lugar tiene canales como venecia pero a la vez luce como puerto rico y hoy lo vamos a estar conociendo porque para mí este pueblo es un sueño para vivir Sí, escuchaste bien aquí en canarias tenemos un lugar que a mis ojos es como hacer una mezcla entre puerto rico y venecia se llama Mogán. la primera vez que vine aquí yo quedé enamorada de este lugar para mí parecía un pueblito de ensueño y es como si este lugar cumpliera punto por punto las características que le pido yo personalmente a un lugar para que sea perfecto pero como aquí tu youtuber está despierta desde súper temprano haciendo trámites antes tenía que ok permítanme almorzar recargar energía y comenzar con esta aventura de hoy bueno ya yo comencé hace rato pero para ustedes comenzaría ahora mismo <risa> cada vez más experta en montar sombrilla. Lo primero que hice cuando llegué a Mogán fue ir directo a la playa Luego me senté a comerme un rico gazpacho con ensalada César El gazpacho es un plato típico andaluz, es riquísimo, a mí la verdad me encantó y así es como yo me lo preparo, le echo pollo, pedacitos de pan, queso, verduras, no sé si se come bien así o no A mí me gusta así, así que tampoco se me alteren Y aprovecho para decirles que recomiéndenme platos canarios para próximamente probarlos Hello mi ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal Mi vida, ya me acicalé, parezco nueva mi amor, es que oye, me eché una rendida ahí en la playa pero riquísima además estoy despierta desde súper temprano porque los trayectos aquí son de 1 y dos horas por lo menos para mí para donde yo vivo sí porque en el vídeo pasado la gente quejándose no eso no es así como si todos viviéramos en el mismo punto de la isla pero bueno estamos aquí en la playa de Mogán ya la disfruté un ratico porque me dormí me desperté porque una señora se empezó a sacudir las nalgas y me echó arena en la cara porque hay aire A mí me hace demasiada ilusión mostrarles este sitio no solo por esta playa que me encanta sino por el pueblo que está para ahí atrás que ahora lo van a ver pero bueno vamos a comenzar por aquí porque aquí es donde estoy y quiero mostrarles quiero mostrarles que a mí este paisaje me robó el corazón desde el momento en que lo vi porque en esta playa o en este pueblo en esta zona equidistan la montaña y la playa y se ve realmente precioso una montaña bien rocosa con su playita aquí igual tenemos otra entonces me llama muchísimo la atención se ve muy bonito una cosa que yo no estaba adaptada era a que las playas eh, fueran tan como tan pequeñas no normalmente en cuba uno en cuba está adaptado a ir a playas que son como muchos kilómetros o metros de playa aquí las playas pueden medir entre 200 o 300 metros es todo este espacio y otra cosa que también me sorprendió esto me sorprendió cuando llegué la primera vez y es que en, en todas las playas se puede hacer toples en mi país a lo mejor se puede, pero ningún cubano lo hace. Yo normalmente en Cuba veía haciendo dobles a las personas, a los extranjeros, pero los cubanos no, no lo hacíamos. Por eso para mí fue una sorpresa. Y entonces en esta en todas estas playas lo puedo hacer, por eso tengo mucho cuidado a la hora de grabar para allá porque las personas pueden estarlo haciendo y tampoco queremos violar la privacidad de nadie ni poner una teta en un video mío y YouTube me ponga una multa. Hace falta que te diga que me muero por tener Que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino. Y bueno, ahora los voy a llevar a mi casa, justo al lado de este restaurante, es donde vivo, aquí en este segundo piso. Pues bueno, mira, eso no me lo creo ni yo. Miren, yo sé que ustedes han estado mirando este lugar porque caminarlo es bastante rápido y sencillo, tiene muchísimos pasillos preciosos, todos todos son una belleza, muy florecidos, llenos de vida, llenos de color, y ustedes dirán, wow, qué lindo debe ser vivir ahí, y yo no tengo claro si aquí viva alguien, pero lo que sí me he encontrado y he notado es que este lugar es muy y solamente turístico, o sea que todo esto que ven acá, vienen siendo eh, apartamentos donde se hospedan los turistas. En esta zona por lo menos no vive nadie, todo está lleno de restaurantes, bares y habitaciones de hospedaje para las personas que vienen a quedarse aquí. La verdad es que está muy limpio, muy cuidado, otra cosa que me llamó muchísimo la atención y la verdad fue de las que más me gustó a mí personalmente es la flora que hay aquí. Como pueden ver todo está lleno de vida, de color, pero en todo Canarias y en este lugar específicamente más, hay muchos árboles que me recuerdan a mi infancia en Cuba como lo son el framboyán, la bugambila, las amapolas, son plantas muy típicas de mi país y que las hay aquí en todos lados a mí eso me encanta. Bueno, para todas las personas que en algún momento me han preguntado cómo yo me hago mis fotos cuando ando sola, pues así de sencillo, mira, pongo el trípode, pongo el teléfono y a grabar un videito, ¿ves? Aquí lo pongo, Ay, no sé si se vea, pero bueno, las fotos igual se las voy a dejar por mi Instagram que está por aquí para que me sigan, entonces ahí me paro yo a hacer monerías y listo mi vida, tip para cuando andes sola, mi amor. Ah, por cierto, la mejor medida para ponerlos... Según yo... Bueno, según mis propios estudios, el mejor, la mejor medida para que tu foto salga bien es que hagas zoom hasta que llegue a 1.3 o 1.5. No sé, según yo, mi vida, según yo las fotos me quedan bien así. You are my dancing queen. <risa> yo caminando por aquí, de verdad, a veces me siento como si estuviera, mamá mía, esto está hermoso, precioso, es increíble. Ahora mismo estamos en el puerto de Mogán. Aquí viene siendo donde se anclan los barcos, yates, desde aquí tú puedes rentar tu propio yate, tu propio barco e irte por ahí Entonces aquí no sé si pueden notar lo cristalina que está el agua del puerto, cosa que me extraña De hecho se ven pececitos en el fondo, no sé si la cámara los logre captar, por ahí adelante hay más porque la gente les echa comida Pero, o sea, puedes notar lo cristalina que está el agua? ¿Es normal esto en un puerto? Claro que no Hoy era uno de esos días en los que comerse un helado era el mejor plan que podía existir y precisamente eso fui a hacer porque había muchísimo calor. Pocas cosas se disfrutan en esta vida como estar en un parque con una musiquita tenue debajo de una mata de framboyán. Bueno, lo que estoy esperando Glenda, les voy a hablar sobre el patrocinador de este video, mi amor. Y aunque no estemos en Puerto Rico o Venecia, podría estarlo, porque usando un VPN yo puedo, además de protegerme, poner mi ubicación en cualquier país utilizando Surfshark, que es el VPN que utilizo yo siempre. Protege mis datos de cualquier vulnerabilidad que pueda existir en cualquier red que yo me pueda conectar. Incluso. Una de las funciones que ya les había explicado en otro momento que más me gusta es que utilizando un VPN los precios de los vuelos para cualquier lugar podrían canjearse a un menor precio, así que mi vida no vaya a hacer que tú quieras venir aquí a Mogán y te salga más barato el pasaje poniendo el VPN, además de acceder a contenido que a lo mejor no está disponible en mi ubicación. Así que nada, con el link de la descripción y el código ANITACONSWIM tienes un 83% de descuento y tres meses gratis con Surfshark. este canal de verdad que te da una cada miel. Bueno, avistamos que hay un mirador y andamos subiendo y es increíble porque la estética del barrio cambió. La otra parte del barrio del pueblo donde estábamos era completamente diferente a esta, o sea, sigue siendo blanquita, pero ya carece de tanta cantidad de flores y ya no es llano, aquello era llano. Esto es como una colina y vamos subiendo la montaña hasta el mirador y nada, ejercicio que nunca viene mal. Nos encontramos un rincón súper interesante, dice, please reuse plastic. O sea, reuse el plástico y bueno, si puedes dejar, 50 centavos. Y está súper interesante porque la gente viene y deja el plástico aquí, las cosas de plástico, y otros vienen y se lo llevan y le siguen dando uso y así se forma un círculo de uso de cualquiera de estos objetos. <risa> Entonces bienvenidos y llegamos al mirador de Mogán. Este lugar no tiene desperdicio. Además, no sé qué día cogí hoy, no sé qué día de suerte tengo. O a lo mejor siempre está así, no lo sé. Pero está, bueno, miren, yo y Glenda. <risa> Hay ah, un Michi, que la, la mejor bienvenida de todo esto es el Michi que está ahí súper cariñoso. A ver si quiere saludar en el video. Oye, Michi, Michi. Mira, mis seguidores, que si le puedes mandar un saludo. ¡Hola! buena vida, tú tienes quien fuera tú, este gatico estaba aquí, así mira, ay no, tienes que enseñarme a vivir, pero tú si sí disfrutas y vives la vida de verdad, lo mejor de estos lugares es que después de que los terminas de recorrer, tienes la playita y mira cómo está ahora, o sea la diferencia de la playa cuando llegamos ahorita a como está ahora, ahora está vacía, no hay sol, ya el sol se ocultó por allá, por las montañas, como pueden ver, y ahora tenemos la playita completamente, para nosotros no hay casi nadie, así debe estar de fría, pero bueno, se disfruta. <risa> Finalicé el día dándome un baño en la playa y disfrutando de ese pequeño detalle de la vida que es un atardecer entre las montañas mientras lo observas con música desde la playa. Increíblemente, hoy no gasté ni un euro y la pasé demasiado bien. Y es que eso es la vida, disfrutar con poco, pero también saber aprovecharlo mucho. Bueno, ya nos íbamos ya y ahí ya se están yendo ellos. Y nos vinieron y nos trajeron una fanta. Pero ya miren el aspecto de tu youtuber. Y vinieron, nuestros, vinieron mis amigos, mis amiguitos lindos. Les mando un besito que ellos van a ver este video. Muchísimas gracias. Ahora mismo esto me da mucha energía para llegar a mi casa. Los quiero y gracias por ser tan lindos. esto es vida y el que me diga lo contrario miente y tiene envidia <ríe>